Todo mi cariño a nuestros niños y a nuestras niñas en este día. A los que tienen alma de niño, a los que aún son niños. Y se los digo como mamá. He tenido el privilegio de ser madre en tres oportunidades y amo a mis hijos. Creo que han iluminado y han cambiado mi vida. A algunos Dios los premia con sobrinos, con los hijos de los amigos, con las hijas de los amigos. Creo que los niños iluminan nuestra vida y nos dan una razón para vivir. Reciban todos ustedes un abrazo enorme, todo mi cariño y mi compromiso para seguir trabajando por ustedes. Tenemos una deuda enorme con la infancia en Chile y creo que tenemos que saltarle.